antes de ganar el Mr. México estuve en un gimnasio en, en Tacuba gracias a Porfirio Méndez que editaba y ayudaba era escritor de la revista Fuerza y Salud él fue como un visionario me dijo este, quiero que entrenes ya en un gimnasio porque entrenaba yo en en un deportivo realmente en un deportivo, hacía años y ya cuando tuve un físico Digamos más o menos este, Competí y me vio este Porfirio Méndez Y me dijo ¿Por qué no vienes a entrenar acá al gimnasio? Para que tengas ya más eh, Trabajo Más ejercicios, más aparatos Y a pesar de que era rústico ¿eh? Y empecé ahí A medio año eh, Acudí con El dueño de los gimnasios Que era eh, José Castañeda Alince Mister Universo. Y él eh, también ya me había visto competir en uno de sus eventos. Y pues cuando yo le pedí que si me permitía entrenar ahí con, en el Ibero Metropolitano, pues dijo por supuesto que sí. Y ahí empecé ya, ya de cajón para prepararme para el 79. Entonces, pues sí, trabajaba yo en el sindicato de, de cinematografistas, hace cuenta en las tardes, entrenaba en las mañanas. Eh, Simplemente me aseaba, me cambiaba y iba yo a trabajar. Me, llevaba, me recuerdo que llevaba un maletín tipo, a cuenta, donde se guardan perfumería, pero eran mi dieta. Y la gente decía, ¿y en qué trabajas? Pues este, vendo, vendo cosas. Pero ya a la hora del descanso, pues abría mi maleta y tenía ahí mis toppers con mi dieta. Y sí cometía, por ejemplo, es que las dietas son horribles, yo nunca en mi vida había llevado eso. Nada de, ni leche, ni azúcar, ni sal, pues que es lo que uno toma. Entonces me escapaba yo a la tienda y me compraba siempre unos bimboñuelos. Esa es la neta. Mi maestro nunca supo, él pensó que siempre seguí la dieta. Lo bueno fue que sí gané. Este, pero es muy duro. Para mí la dieta era lo más duro que hay. A medida que pasaba el tiempo, vas perdiendo fuerza. Y pues tienes que, ya la mente es la que te... Impulsa a continuar y a llegar a, pues, a donde pretendes. Era famoso porque Polo no te, amablemente no te recibían jamás en su gimnasio. Hay anécdotas así de que llegaba un chavo delgado, delgados, y le, le dijo a, a mi maestro, este, quiero entrenar pesas. Y pues sí, no sé si fue despótico, pero le dijo, primero, primero hay que alimentarse bien, mi chavo, ¿eh? Estaba demasiado delgadito. Era duro, era polo lo, lo más duro de carácter. Así que yo con temor fui en marzo. Créeme, ella me presenté, pero él ya me conocía por eventos pues en distintos eh, concursos. Y de suerte me recibió bien. Le pedí ayuda y dijo claro que sí. Dice qué anabólicos has usado. Y digo no no ni conozco anabólicos. ¿Y qué dieta llevas? No, no llevo dieta, y se quedó y me dijo, ¿seguro?, le digo, pues sí, dice, va, se sentó y empezó a escribirme, y sí tomé una, esta no solo, tres pastillitas al día, eran ciclos de dos, dos meses, o sea, no es nada, es para niños eso, cuando conocí a Mil Máscaras le dije lo que tomaba, eh, y dijo luchador, estás loco, ¿qué te inyectabas?, nada, nomás esas tres pastillitas bah, estábamos entrenando barra mil máscaras dice, no te creo total que pues ahí quedó pero así fue, realmente no, no tuve que usar y en siete meses gané el Mr. México con esa preparación de, de polo, primero gané el Mr. Centro absoluto me parece y luego el Mr. Cherry un mes antes del Mr. México, el Mr. Cherry y de ahí ya ¡piu! salté al otro. El que iba a ganar, supuestamente en la revista, era Palacios, supermarcado. ¿no? Yo dije, bueno, un pues segundo lugar está todo mal. Pero eh, calificaron a lo que yo iba, era, calificaron simetría y proporción, no nada más definición y rayas. Y pues ahí me colé y empecé con ese gane super. Y de ahí me seguí yo. Entrenando igual, simetría, proporción, simetría, proporción y definición. Y así fue toda mi carrera. Mis dos ídolos, en proporción, volumen, simetría, es oliva, por supuesto, y bien estética pura, más un volumen adecuado, su estatura, una proporción de estatua griega. Pues Frank Saint, nadie lo ha superado, me parece. Con un poco más de volumen, Zayn ya no es Frank Zane. Alguien de loco puso una foto de Zane aumentada. Creo que ya sé, es un amigo, pero él ya sabe que estoy hablando de él. Pero para nada, pues, ya no sería Frank Zane. es la perfección. Es como el, eh, la estatua del David de Miguel Ángel. Eh, todo venía en artículos traducidos al español, con fotos de americanos, por supuesto, y extranjeros en general, y métodos de entrenamiento yo lo que me grabé fue los ejercicios la forma correcta de hacerlos y para qué estaba destinado cada un movimiento eso es lo que yo he ido haciendo a través de los años y digamos si me preguntas cuál es tu especialidad yo diría la única es que puedo fabricar un cuerpo bien simétrico y proporcionado casi de quien sea ¿Eh? no me sé secretos para hacerlos gigantes ni eso, eso no pero un cuerpo estético de mujer, femenino, bello, fuerte, musculado, y un hombre igual, súper marcado y estético, eso sí, me dedico realmente a eso. No creo cuerpos masivos, eso es otro, otra cosa.